Hola muy buena gente, ¿cómo están? Estamos aquí un nuevo video para este canal Y bueno, vamos a reaccionar A todas las muertes de Kenny McCormick en South Park Si no saben qué es South Park No sé qué has estado haciendo te Tendrás que haber escuchado en algún momento Una referencia, no, una referencia no O algo, no sé, en tele dan también en la madrugada Que bueno, South Park es un dibujo que dice Vaya groserías y es para mayores de edad y ok, siempre a un personaje que me interesó bastante del de, de que muy, eh, no habla mucho y bueno, es el tal Kenny, ¿no? y que lleva la capucha y bueno, siempre se mueve este capítulo. Yo había visto son Par porque mi hermano mayor me había creo que miraba en la tele un capítulo o algo, o mi papá no me acuerdo muy bien, pero ok y.. Y eché un vistazo y bueno, eh, si sí, me gustó, era cuando yo estaba más puerto que lo había visto eh, Y ok, también a, en YouTube, ahora el video está eliminado, pues no lo encontré en un lado Había un video donde recopilaba todas las muertes de Kenny con un tema eh, que, que se llama de El Ecuador y sonaba así ese sonido, creo que lo había mostrar en la edición Pero bueno, sí, ese video lo encontré en YouTube y ahí me, como que me perturbó bastante ¿eh? Y bueno gente, para no gama más, vamos a reaccionar a. No sé si todas, pero hay que hay un montón. yo <ríe> se da muy raro este video. Que bueno, vamos a reaccionar a sus muertes más violentas y sangrientas del personaje. <ríe> y ok, pues vamos a reaccionar a veces. A ver si nos va a reír o. no sé. Y ok, vamos a reaccionar el video de una vez y bueno, va. Temporada 1. <ríe> <risa> ¡Santo Dios! ¡Mataron a Kenny! ¡Cabrones! ¡Mira, creo que está bien! <risa> <risa> wow. ¡Esa perra debe morir! ¡Ah, es el segundo caso! ¡Bienvenida, Katy Lee! <risa> ¡Bienvenida, Katy Lee! <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> De tarde, veo la locura de usar armas. Nunca volveré a usar una, nunca volveré a usar un rifle. <risas> Mar, ¡Destruye la casa de Carlo! ¡Ah, ¡Oh, Dios mío! ¡Mató a Kenny! Recocina. ¡Hasta la puta! <risas> Ah, no. ¡Oh Dios mío! ¡Mato Kenny! ¡Hija de puta! Ok... Les partió la mitad ¡Oh Dios! ¡Mato a Kenny! ¡Hija de puta! ¡Siii! ¡Ah! Ese sí... Me acuerdo que había un comercial y mostraban esa parte eh, bueno, de unos capítulos de South Park y bueno, yo siempre he <ríe> cambiado de canal, creo, no sé, no quería esa parte Mataron a Kenny! ¡Hijos de puta! ¡Ese es un hornito rinco! Nah. ¡Avanza hacia nosotros! Dios mío, mataron a Kenny! ¡Hijo de puta! Va. ¡Oh Dios mío, mató a Kenny! ¡Hijo de puta! Yoktuki. You're <laughs> running back is down. I think he's Yes, he's been decapitated. We lost the signal again! Fix the TV! Oh my god! The American Comedy Awards killed Kenny! You bastard! Girl, you little bastard! I'm going home! Oh my god! Jay Little's chin killed Kenny! You bastard! Oh yes, the Kenny! What's wrong with him? I'll tell you what's wrong with him, my lad! He's dead! <laughs> no, no, no, he's, uh... He's resting. Remarkable friend, Kenny, isn't he? Great loyalty. Loyalty doesn't enter into it. He's still dead. No, no, no, no, no. He's resting. All right, then. If he's resting, I'll wake him up. Hello, Kenny. I've got $10 for you, Kenny. There, he moved. <laughs> no, he didn't. That was you hitting him. I never. Yes, you did. <laughs> oh, my God. what the crow killed Kenny? Thank oh. ¡He's Killing Kenny! ¡Oh, well, bastard! ¡Oh, oh my God, they ¡Oh, no! You no! ¡Oh, no! ¡Oh, ¡Oh, ¡Oh, oh Penny, you bastard. Okay, tiempo alza. Bombero, y a quién coño le importa, él no es mi responsabilidad. Baja. Oh Dios mío, mataron a Kenny. Hijo de puta. Baja. <risa> <risa> Altas okay. super fuertes. Dios mío, fuerte. mataron a Kenny. <risa> Hijo de puta. Baja. Dios mío. ¡Encontré un centavo! ¡Hijo de puta! hay ser. ¡Qué es mío! ha matado a Kenny! ¡Hijo de puta! <risa> ¡Kenny, qué pasa! ¡Dice máximo! ¡Intensidad 10! ¡Oh, la más <risa> <era> potencia! <risa> ¡Oh, Dios mío! <risa> ¡Matamos a Kenny! Reventor. <risa> ¡Dios mío! ¡Mataron a Kenny! ¡Hijos de nah. <risa> mío, Ay, a Kenny! ¡Hijo de puta! ¡Dios mío! Kenny! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Se oh, la cabeza! ¡Oh, si sí, le arrancó la cabeza a Kenny! Hijo de... ¡Oh, Dios sí, oh. puta! ¡Puede estar en Denver o en cualquier lugar! ¡Vamos a trabajar! ¡Carmen vete a casa y llama a todas las tiendas! de matando a un pez! Yo me encargué de todo Stanley. Oh. Que ah, tengo! Es tan guapo. Cuidado, tiene una bandera blanca. Va a quemar Oh, Dios mío, mataron al niño del abrigo naranja. Hijos de puta. Felices somos robando calzones, Felices somos. Dios mío, cuidado. Oh, Dios mío, mataron a Kenny. Hijos de puta. Mañana damos el discurso sobre las corporaciones. Me ha hecho a su amigo <risa> oh, oh Dios mío mataron a Kenny <risa> ¿qué? yo a ti no te hablo <risa> le estás dejando demasiado tiempo a esa típica combustión espontánea <risa> Dios mío mataron a Kenny hijos de puta <risa> Dios mío ¿no <risa> hijos de puta Eso está hablando en inglés. ¿Se entendió lo que es? Ah, no. El concurso está Kais, el me la espera! chico, chico espera! <risa> ¡Va! <risa> Una ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ese ¡Hola! ¡Hola! <risa> salvó a todos los judíos. ¡Pokémon! Ah. El juego ya... de video le produjo un ataque. Uh, ese juego es el mejor! Esta que es, ¿Qué ¡Ay, <risa> <risa> ¿no ¡Oh, Dios mío! ¡El mono mató a Kenny! ¡El aviso! ¡Sí, señor! Ah, venga Va ¡Ups! ¡Oh, Dios mío! ¡Mataron a Kenny! <risa> ¡Hijos de puta! ¡Imposible <risa> Hospital <risa> <risa> antes Va oh, no. ¿Ah? Señor y señora McCormick ¡Sí! Lo siento, no pudimos Va, la oh, Dios mío! Mi se fue ¡No puedo creerlo! Alan, estoy en el meridiano cero Donde el daño ha sido mayor que en ningún sitio Como en todo el mundo Aquí se cagaron en los pantalones Algunos cagaron hasta la muerte Va. Y otros arruinaron un buen par de pantalones. ¡Oh, my god, ¡Oh, ¡Oh, my God, they killed Kenny. much me too. I'm choosing my own choice from now on cause... Oh, le re repasa. What the? No. <laughs> you can't light a fire on fire. Pase la película. Ah. Oh my god, you killed Kenny, you bastard! How are you feeling, son? Oh, I'm so horrible. Cool. Great, son, really? I have some bad news. We accidentally replaced your heart with a baked potato. You have about three seconds to live. That's <laughs> it. Ah, fucking ah. wicked! Oh my god, they killed Kenny, you bastard! Oh, los zapatos. Bah. Oh Dios mío, matamos a Kenny Matamos a Kenny Matamos a Kenny, somos hijos de puta bah. Pues está decidido Al concierto de Filcolis vamos todos, ¿cierto chicos? Bichita oh, no. no te muevas que... Dios mío, mataste a Kenny Maldito bah. Entréguenos al niño ahora bien, bien. Señora tiene hasta uh, uh, uh. Bah. Ya está andando Bye <risa> No. ¿Qué? Oh, ese sí, ¿eh? <laughs> Eso. Y nunca toma la comunión. Está jodido. Oh. oh. Okay. Cable. Va. Se arrastró. No se lo iba a imaginar. Bueno, uno, dos, tres. Tú lo haces. Nada. Perdí Kenny. ¡Ah, <risa> oh. ¡Oh, Dios mío! Mataron a Kenny. Sí, eso está bien. ¡Ay, ¡Oh, Dios mío, matado a Kenny! ¡Ah! ¡Oh! Mierda, me equivoqué de luz. Ah, uh, señorita Crabtree, puede empujar. Ah, oh, qué hago? Murió, tanta presión lo mató. ¡Dios mío, mató a Kenny, casi! Sí, ¡Han matado a Kenny o al doble. ¡Hijo de puta! Al ah, doble. Bueno, se no. Era importa igual lo matamos en el show bah. sí, y Kenny no murió ya, hecho... Ah, bueno, se murió. ya estaba hecho pelota uh. ah, los quiero chicos estos exploradores han sido castigados por ser unos viles homofóbicos y todo me lo deben a mí y a estos seis valientes chiquillos ah, cinco valientes chiquillos <risa> I'm a cerd, and I'm a musician. I'm a cerd, and I'm a musician. I'm not kidding, I'm Look out! Oops! So Without further ado, all fat members of the- Oh my god, they killed Kenny! You bastard! What is it? It's a boy. Oh... oh. oh, oh, oh. A la, oh, la mierda. They killed him. The bastards. Sí. ¡Oh my god! ¡They killed Kitty! <coughs> Bastard. <¿Qué conociste>, eh? <tose> ¡Oh my god, ¡They killed Kitty! <tose> ese hijo de puta de una vez por todas! <tose> oh. <tose> ¡Hasta nunca! Oh, la hueva. ¡Nunca nos iremos! ¡Nunca! <risa> ¡Oh, putas! ¡Ah! <risa> oh, oh, Dios mío! ¡Kenny! <risa> oh, <Dios> ¡Madre <mío. risa> ¡Oh, Dios mío! ¡La juega Vale, ah, qué ¡Deprisa! Por... ¡Están atacando los americanos! ¿Y a dónde vamos? ¡Hazlo! ¡Ay, no! <de> <risa> ¡MUERE TERRORISTA! Es? ¡Oh, Jesús! Oh, oh. Y se fue. Pero... No llegué a verlo. Ah, esa la definición. ¡Dios! No pude despedirme de él. <risa> dijo algo antes de morir. No, ese sí ya dejaron de... Solo dijo. De hacer un chiste ya. Y Estean. Sí, ahí ya después de ahí creo que ya no lo matan tanto ya. Sí. Oh dios mío, mato a Kenny. Es un hijo de puta. Va, 9. No, eh. Bien, Kenny, vamos. Kenny. Kenny. Va. No te preocupes, Kenny. No has muerto en vano. Vamos a recuperar a Wynn como cliente y le haremos mucho dinero. Te lo prometo. Has llegado al nivel 60! también a la uh -huh. <ríe> ¡Oh, sí! ¡El nivel 4! ¡Bien! ¿Qué coño quieren? ¿Qué ¡Ah, ¡Kenny! ¡Corre, Kyle, ¡Corre! Ahí ¿Se murió o se fue secuestrado? O murió por pues, se secuestrado, no sé, se murió por todo también ¡Sal de aquí, marica! ¡Está en un nivel más alto! ¡No es justo! Mato en un videojuego. <risa> ¡Oh, Dios mío! ¡Mató a Kenny! ¡Hijo de puta! Ah. <risa> mm. Que nos sirva para recordar que la sífilis aún es una enfermedad mortal. Ah. Y puede contraerse aunque se use protección. Se sí, lo dije. La boca de una mujer es lo que más gérmenes tiene. Según estadísticas es un lugar inseguro para un pene. Era el pussy. Schneider es Kenny. Rated PG 13. también se ¡Dios mío! Oh, ¡Mataron a quizás. pollo loco! Bastardo. ¡Dastornos! ¡Dos <risa> <risa> oh, sí, niños! ¡Es un poco tarde! Oh, oh, oh, oh, oh. ¿Ah? No. ¡Dios mío! ¡Dios mío! <risa> ¡Ellos mataron a Kenny! ¡Hijos de puta! ¿Sabes lo que es ser apuñalado? ¿De ser fusilado? ¿Decapitado? ¿Molido? Quemado atropellado? No es muy genial, Kyle. Duele mucho y nunca acabará ni nadie me creerá. Recuerden esta vez, intenten recordar ¿Va a asegurar? Si es que funciona, o podría equivocarme. I'm gonna go to bed. A ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, ¡No! ¡No! ¡Singan conmigo, poquito! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios ¡Has died of boredom. ¡Oh, mi God. They killed Kenny! You bastards. ¡No a ti! Kenny! You Kenny! You bastard. no, no. ¡Te mataron a Kenny! ¡Te mataron Kenny! You bastard. Kenny! Kenny! ¿Honto? Skinny data? Kenny was <muchas> right about you You're a bad guy Oh, you mean your little socialist friend? Yeah. Ya no nuevo episodio He's starting to rattle his sword now too Alexa, kill Kenny Okay, I'll kill Candy for you No! Alexa, Maybe our keeps us down Okay. Ah no, las dos últimas no se mostraron. Creo que esas fueron las últimas. Ok amigos, este fue la reacción a todos. Creo que faltaron algunos, pero bueno, esas fueron. Eh, los que pude ver, yo que sé, reaccionar, una me había olvidado. Y bueno, aún sí la había visto. Que bueno. Ok gente, esto ha sido todo, espero que te haya eh, gustado, perturbado o no sé, o... pero nada, ninguno que ven son menores, así que, lo que en mi video ya veis que son todos mayores, verdad, ok gente, si te ha gustado el video, dale un me gusta, compartido, Y ok, nos vemos en la próxima, vale.